Los vectores que hemos creado no son tipos de datos propios de Python. Son específicos de la librería NumPy. Para ello vamos a crear un vector y vamos a ver su tipo. Vamos a crear un vector con elementos enteros. En este caso vamos a usar listas. Tenemos nuestro array y con la función type vamos a preguntarle qué tipo tiene. Y el tipo se llama ndArray que es un array de dimensión n, n-dimensional array. Vamos a crear ahora un array con números que sean flotantes, o sea, con números decimales, y vamos a ver que el tipo es exactamente el mismo. 3.5, 8.9 y 9.2. Creamos un nuevo array y consultamos su tipo. Y de nuevo el tipo sigue siendo nd array.